Su papá es mexicano y su mamá estadounidense. Ella nació en los Estados Unidos, pero sus primeros años de infancia los pasa con sus abuelos y tíos paternos en Michoacán, México. A los ocho años de edad, ella regresa a los Estados Unidos a vivir permanentemente con sus padres y hermanos. Es egresada de la prestigiosa Universidad de Paul, de la carrera de liderazgo y desarrollo de negocios. Es experta en marketing, extraordinaria conferencista, emprendedora y coach de negocios, mentalidad y superación personal. Ha vivido grandes desafíos de los cuales ha salido victoriosa en base a su gran fe en Dios. Amigos, es para mí un placer presentarles a Tiana Juárez. Amigos, esto es más que un podcast. Esto es una forma de ver la vida. Mi nombre, Salvador Mata, y esto es 41 Grados Norte. Hola amigos, muy buenos días. Es un gusto saludarlos nuevamente en este episodio. Y el día de hoy tenemos una, invita una invitada, como siempre, una invitada muy especial. Ella es Tiana Juárez. Tiana, ¿cómo estás? Bienvenida. Bienvenida. Muy buenos hola, días. hola, Salvador. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy maravillosa. Gracias a Dios. Es, es un gusto, es un gusto este, conocerte, aunque sea por, por, por la cámara. Ya habrá oportunidad de que nos conozcamos de manera personal. Primero Dios que sea muy pronto y poderte saludar así personalmente. Pero gracias por tu tiempo, Tiana. Es un placer este, conocerte y estoy seguro que será una conversación muy muy animada, porque tú tienes un historial este, increíble y, y, y la idea sería, como, como ya lo habíamos platicado, el que puedas compartir con, con todos nosotros tu, tu historia de, de vida, este, Tiana. Gracias por, por tu presencia y por tu tiempo. Muy gentil. Gracias, Salvador. Es un honor. Muy amable. Gracias, Tiana. Oye, Tiana, eh, ¿tú, tú naciste en México ¿O naciste aquí en los Estados Unidos? Yo nací aquí en los Estados Unidos, en, en uh, Elgin, actually. Um, y por los primeros años de mi vida este, me cría en México, en Michoacán, para los paisanos de Michoacán. Uh, sí, en Michoacán. En, ¿En Michoacán por qué? ¿Uno de tus papás son, son de Michoacán de allá? Sí, mi papá es de Michoacán, mi mamá es, es de, de los Estados Unidos. Wow. Um, so en ese tiempo, mis papás uh, estaban trabajando duro uh -huh. y, y pidieron el apoyo de mis abuelos y de mis tías. Entonces, uh, me llevaron a México, me quedé allá un par de años, uh, llegué a ir a la escuela. O, oye, um, perdón, perdón, perdón. Entonces... Estuviste allá en, en Michoacán, pero sin tus papás. Estuviste con sí, mis tus papás y, y, y los sí, tíos. Sí, Por parte de tu papá, quiero pensar, porque él es de sí. allá. Hay... Uh -huh. Uh -huh. ¿Y, y, ¿Y llegaste a entrar a la escuela ya? ¿Estuviste, qué, en el kinder, en la primaria? O, o dónde el estaba? kinder, llegué hasta, hasta la primaria, si me hace tercer grado. Uh -huh. Ah, pues estuviste varios, varios añitos. Sí. Entonces, ¿tienes, uh -huh. ¿tienes recuerdos de allá? Sí, sí, sí, muchísimos. Uh -huh. Oye, ¿en qué ciudad estuviste de, de Michoacán? Se llama Araró. Ok. Y mucha gente tal vez lo conoce por el santo, el señor de Araró. Mucha, muchísima gente viene de todos lados, um, incluso hasta hace una peregrinación uh -huh. uh, para venir a visitar a este santo. Wow, qué, qué, uh -huh. qué Interesante. Oye, ¿y, ¿y alguna anécdota que, que nos pudieras compartir de esa época de tu niñez? ¿Cómo eras? ¿Eras una niña traviesa? ¿Eras muy tranquilita? Habías, ¿Tenías muchos primos? Eh, ¿te, oh, te sí, definitivamente a... muchísimos primos. ¿Te acostumbraste sí, sí. a estar sin tus papás? ¿O cómo tomaste eso? ¿Cómo, eh, cómo, cómo, cómo fue el, el que estuvieras sola sin tus papás? Que seguramente estabas rodeada de familia y rodeada sí. de amor. Pero, pero finalmente sin tus papás, ¿tú cómo lo tomas? ¿Qué recuerdos tienes de eso? Um, para ser sincera y transparente, uh -huh. um, sí sí lo tomé difícil. Sí lo tomé difícil um, porque sí llegaban muchos tíos y tías de, de lo que yo al momento llamaba el norte, que eran los Estados Unidos. Eso es, sí. Um, y, y me acuerdo que... Mis tías venían con mis primas y, y este, traían vestiditos nuevos, juguetitos, muñecas. Uh -huh. y, y yo al tiempo, yo, un, un recuerdo que sí se me quedó muy, muy implantado era a sí. uh, una tía, le, le pregunté que me llevara con ella al norte. <risa> uh. ¿Tú, ¿Tú estabas consciente de que tus papás estaban en el norte? ¿O, o? Sí. Sí, okay. porque hablaba con ellos sobre uh -huh. el teléfono uh, cada semana, uh -huh. um, hablaban uh, para ver cómo estaba, cómo estaba yendo a la escuela. Hay de vez en cuando una regañada de, sí. de que estaba haciendo traviesa la escuela. Um, Pero cuando estabas en el teléfono con ellos, ¿no, no, no te ponías a llorar o algo así? De papá, quiero regresarme o no sé Tal pero vez sí ustedes. les comenté, tal vez sí les comenté, um, eso no me recuerdo, okay. uh, pero me imagino que sí les comenté, sí les comenté, um, pero sí, o sea, mi, mi tía, uh, una tía que se llama Patricia, ella llegó a ser mi mamá, puedes decir, claro, uh, que, que en, en la cultura mexicana, uh -huh. eso pasa muchísimo, ¿Sí? Uh, de que, bueno, lo, lo padre es de que toda la familia se, se reúne para cuidar al bebé, ¿no? Uh -huh. uh, y en este caso, pues, mayoría de mi familia estaba en México. Uh -huh. uh, entonces, esa era la manera que, que pudieron hacer eso. Claro. Pero aún así, de que tuve un poquito de dificultad... Um, You know, con eso de mis papás estando lejos, uh -huh. uh, le, le doy gracias a Dios porque aprendí muchísimas cosas, uh -huh. me pude, um, pude vivir la cultura uh -huh. mexicana, ese lado de, de mis papás, de mi familia, uh -huh. pude aprender muchísimas cosas y, y ya cuando regresé pues eso ya lo tenía bien, inculcado. Bien um, metido en tu, en, sí. en, tu, en tu alma, en tu corazón. Uh -huh, uh -huh. Me imagino. Y, y alguna anécdota te, te preguntaba de, de cuando eras niña, eh, eras, este, se, re, se reunían en el patio con los primos, porque normalmente son casas muy grandes, sobre todo allá en Michoacán, ¿no? Con patios uh -huh. grandes y al aire libre se juega. Eh, ¿Tienes esos recuerdos de estar jugando con, con tus primos en el campo o en el patio de tu casa, de la casa de tus abuelos? Pues, eh, no sé, ¿tienes esos recuerdos? Oh, sí, so... Um... Pues ya ves en los ranchitos que todos viven bien cerca, ¿no? Exacto. Y, sí. y me acuerdo teniendo las riendas libres para ir a visitar a los primos, aunque estuvieran claro. en la próxima calle. Exacto. Uh, nos íbamos a jugar al parque. Sí. Um, o me quedaba en la casa de mis primos yeah. uh, porque íbamos a ir a un viaje el día siguiente y que íbamos a ir a un lago que um, no sé si conozcas a los azufres. Ah, que es un no, lago. No, no, pero, pero sí he escuchado hablar de... de sí, de... So, y, y eso también es algo bien padre que me encanta de México, es de que... No importa qué día sea, o sea, ellos no, no viven como nosotros aquí de, de lunes a, a viernes. Allá es, ok, nos vamos a ir de viaje en un lunes, no importa, y, y vamos a disfrutar el día. So, eso me encantó de que sí. uh, siempre andábamos para arriba, para abajo, en todos lugares, visitando nuevos lugares uh -huh. um, con toda la familia. Claro. Sí, sí, uh -huh. me, lo, me lo imagino y me, me haces transportarme a, esa, a ese ambiente y pues debes, de, debió haber sido padrísimo para, para ti. Sí. Entonces, estuviste hasta tercer año de, de, de primaria ya en, en Michoacán. Uh -huh. yeah. Y, ok, yo, yo siempre he dicho que cada cultura tiene sus cosas muy positivas y, y hay que aprender lo bueno de cada cultura. Uh -huh. Pero digo, no, no, no hay que descartar también que que también en las culturas hay algunos detallitos que a veces no son muy buenos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, en este caso, tú que tienes esa, esa gran bendición de tener eh, papá mexicano, mamá americana, tienes las dos culturas, uh -huh. eh, viviste en México tu, tu primera infancia y, y ahora aquí en los Estados Unidos, pero de alguna manera tienes esas dos culturas bien, bien arraigadas. ¿Qué, ¿Con qué te quedas de la cultura mexicana? Que, que actualmente oh. sigues llevando en tu vida personal de ahora? Todo, ya. todo, todo. En mi casa es, es cultura mexicana. ¿Sí? Sí. Okay, ¡Qué padre! Um, qué sí, padre. Aún, aún nosotros comemos tortillas, frijoles. <ríe> ah, esa es cosa de, de todos y los días. Le entras a la salsa picosa. Y también, también. <ríe> ¡Qué padre! bueno! Qué, ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Ahí. Yeah. Supongo que tu círculo de, de amistades, pues obviamente también debe estar, debe estar rodeada de, de, de americanos, de estadounidenses, y entonces también les, les transmites ese, ese amor por, por tu tierra o, o la tierra de tu papá, pues, ¿verdad? Siempre, siempre. Cualquier oportunidad que yo tenga para compartir mis raíces, lo hago. Uh, sea en el trabajo, cualquier proyecto que esté trabajando, um, y, y a veces dicen, pero es, eres güera. Eh, sí, pero me, me conecto más con el lado mexicano. Digo, soy más mexicana que americana, aunque lo parezca. Um, yeah. y, y a veces, a veces, veces sí. les sorprende porque dicen, wow. o sea, hablas muy bien el español. Sí. Um, y no me encuentran el acento. Entonces, no, uh -huh. no saben no saben dónde, dónde decir dónde soy. Claro, claro. Sí, sí, lo, lo, lo entiendo. Seguramente cuando estás en un grupo de, dentro de un grupo de personas y que estás hablando solamente inglés y de repente hablas español, se han de uh -huh. sorprender, ¿no? Pues, que ¿qué onda? ¿Hablas español? <risa> y ya, pues, este, es, es, es, qué padre, qué, qué, qué bueno. Oye, y entonces cuando tus papás toman la decisión ya de traerte de regreso, uh -huh. quiero no sé si fue un choque de, de emociones el hecho de que, ya ibas a estar con tus papás viviendo donde ellos vivían, pero al mismo tiempo tristeza por dejar la vida que estabas dejando en México. Uh -huh. ¿Sí? ¿Hubo un sí. choque de emociones ahí o cómo lo tomaste? No sé, sí, emocionada, pero a la misma vez con miedo, porque era algo nuevo. Uh -huh. Era con mis papás que realmente no los conocía mucho. Uh -huh. um, y luego estaba dejando a todos mis familiares. Ah. Uh, pero a la misma vez yo estaba emocionada porque cuánto tiempo ya les había pedido que, que quería ir al norte, ¿no? Y, uh -huh. y por fin ya se me hizo. Okay. Uh, me acuerdo que cuando subí al avión, estaba tan pequeña uh, que, que pude meterme abajo de las sillas. En ese tiempo las sillas eran muy diferentes en los aviones. Okay. Uh, pero me pude meter abajo de las de, de una de las sillas porque tenía miedo porque se estaba moviendo nunca había estado en un avión Ajá. Um, aparte del tiempo que que me llevaron que ya era muy chiquita no, claro, no me acordaba Me no acuerdas claro sí um, y a ese tiempo tenía ocho años cuando ya, ya cuando regresé cuando regresas aquí a los Estados uh -huh, Unidos uh -huh. okay. eh, ¿Tienes hermanos eh, Tiana? Sí sí tengo este dos hermanos y dos hermanas eh, ¿Tú en qué posición estás? ¿En medio? ¿De las mayores? ¿En la menor? ¿En qué posición estás? Ah, uh, Yo soy la mayor. Ok, la mayor. Oye, uh -huh. y entonces mientras tú vivías en México, ¿qué, qué pasaba con tus hermanos? Este, eh, ¿Ellos estaban con tus papás aquí en los Estados Unidos? Sí, sí, ellos, ellos estaban, um, porque ellos son menores, sí, sí, uh, sí. entonces ellos estaban con mis papás, pero luego ellos también fueron a México igual. Uh -huh. Eso es. Entonces, uh -huh. bueno, finalmente llegas a los Estados Unidos. ¿A qué parte llegas? ¿A, a Elgin, donde naciste? No, llegué a Aurora. Ah, Aurora, ok. Uh -huh. Bueno, para las personas que, que, que nos escuchan, Aurora y Elgin son eh, ciudades que están muy cerca de Chicago. Uh -huh. Entonces, tú naciste en Elgin, pero cuando regresas, regresas a, a, a vivir con tus padres en Aurora, ¿correcto? Sí. ya. Reunidos toda la familia, tus uh -huh. otros cuatro hermanos, sí. y, uh, tus papás y tú. ¿Tus papás a qué, se, a qué se dedicaban o a qué se dedican? Mi papá trabajaba por una compañía de landscaping, uh -huh. uh, cortar pasto. Uh -huh. Sí, sí. Um, y mi mamá trabajaba en la hospital de Central DuPage. Uh -huh. Muy bien, ok. Y, uh -huh. y ya estando acá, viviendo ya eh, eh, con tu familia, núcleo. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo fue tu niñez? Eh, ¿Cómo eras? eras? ¿Eras buena en la escuela? Con, ¿Sacabas buenas notas eh, o, o buenos grados, como, como dicen aquí en los Estados Unidos? Ah, yo tomé un rato para poder acomodarme, uh -huh. ah, porque para mí en ese tiempo, cuando empecé la escuela, me metieron un grado menos, que era el segundo grado aquí, okay. ah, por lo, porque fui a México y eso cambiando los... Ah, la academia y todo eso, sí. siempre te ponen en un grado menos aquí. Claro. Um, tuve dificultad por, por el lenguaje. Exacto, eso te iba a preguntar, ¿cómo, cómo manejaste el asunto del idioma? Porque pues venía seguramente eh, con, no sé, tu inglés seguramente no era, no, no era del todo bueno. No existía. No hablabas nada. No. Hablabas nada de... no. no hablabas no. nada. Wow. Yeah, yeah. Uh, pero... Um, gracias a Dios en esos tiempos tenían programas que eran bilingües. Sí, es correcto. Um, que bueno, ahora no lo tienen, que yo pienso que es, eso es malísimo, uh, pero bueno. Um, pero esos programas a mí me ayudaron a poder aprender el inglés porque en mi casa solamente hablábamos español. Así, mi mamá hablaba inglés, pero aún así ella siempre nos hablaba en español, por, por mi papá. Ah, tu mamá también les hablaba en, en español. Oh, sí, sí, sí. Oye, uh -huh. pues qué padre, eso está fabuloso, ¿no? Porque, uh -huh. pues a final de cuentas, los hicieron perfectamente bilingües a, a ti y a tus hermanos. Uh -huh. Sí. Bueno. Uh -huh. so, yo aprendí el inglés de la escuela uh -huh, uh -huh. y el español ya lo, ya lo llevaba y lo seguía practicando en casa. Claro. Uh -huh. Entonces, y así terminas la, la, la primaria, y este, que son aquí ocho años, correcto. Uh -huh. y, y ya después vas a la, a la high school. Y en qué momento, ¿en qué momento empieza a, a entrar en ti ese, ese gusanito por, por el rollo de los negocios y demás? Porque uh -huh. a, a final de cuentas, este. Tú terminas una carrera en, en negocios, ¿verdad? Bueno, ahorita vamos sí. a llegar a ese punto. Pero de, de niña tú tenías eh, ese, ese rollo de, de los negocios en la mente o, o, o por qué te inclinas hacia esa línea de, de estudiar una carrera en negocios? Sabes, al principio um, me acuerdo que me, gust, me gustaba jugar con libros, uh -huh. uh, me gustaba um, ser como maestra, Okay. Uh, así le jugaba. Entonces en mi mente siempre era, ok, quiero ser una maestra. Y, y ya como fui creciendo, fui aprendiendo, dije, ok, tal vez eso no vaya a ser para mí. Okay. Uh, pero la parte de los negocios empezó uh, cuando mi papá se salió de su compañía. Uh -huh. uh, y él empezó la de él. Su propio negocio su propio negocio sí, que landscaping uh -huh. es lo que viene siendo el, la jardinería sí este, todo el manejo de la jardinería que aquí es es este muy muy común y son empresas muy grandes muchas de ellas y son empresas uh -huh. muy muy prósperas no todos los sí. la, las uh -huh. que se dedican a la jardinería ah, entonces tu papá creó su propia, su propia empresa sí. de jardinería uh -huh. y, y, y tú ya tú de allí has... me daba curiosidad uh -huh. um, y quería aprender más del lado de, de administración. Eso es. Uh -huh. Entonces, de allí uh, en, en la high school, empecé a, a entrar a, en clases que me enseñaban esas cosas. Uh -huh. um, y me acuerdo que ya pasando high school, entré al, al college, uh -huh. al colegio, or, uh, no, a la universidad, y tomé una clase de, de negocios y de allí dije, esto es lo mío. De Esto es soy, lo mío. De aquí soy. Oye, uh -huh. eh, entras, entras a la Universidad de Paul, ¿correcto? Sí. Y, y egresaste de ahí. Este, la, la Universidad de Paul es una universidad muy prestigiosa y es una escuela privada, es un colegio privado. ¿Obtuviste algún tipo de beca para estar ahí o, o fue cubierto por, por tus papás o cómo manejaste la parte de...? de no, de, so vamos a su... regresar un poquito. a. Ver, um, Vale. So, yo al principio entré a lo que aquí se llama el community college. Eso es. El colegio de comunidad. So, eso típicamente uh, son dos años. Uh -huh. Uh -huh. Um, son dos años y allí estudias tus clases generales o puedes hacer tus matemáticas, ciencias, todo eso. Uh -huh. So, yo antes de eso había empezado a trabajar a los 15 años. Desde, desde el, lo más pronto que pude. ¿Desde que estabas uh, en la high school? Sí, los 15 años, que era el freshman, el Exacto. primer año. Uh -huh, uh -huh. Um, y eso era porque yo quería tener mi propio carro. Entonces, este sí, llegué a trabajar, compré mi primer carro. Uh, y luego ya de allí uh, seguía trabajando, agarré otros trabajos. Y esa... Um, ese, ¿cómo se dice? Esa ética de, de trabajar, eso fue de mi papá, porque mi papá es un hombre súper trabajador. Um, entonces, de allí yo vi ese trabajo de que, ok, si tú quieres algo, uh, tienes que trabajar duro por esto. Y, y así fue. Este, a los 20 años salí de casa y empecé a vivir uh, con una prima mía. Uh, y yo empecé a pagar por mi colegio en el community college uh -huh. uh, por parte de mi trabajo. Ya entiendo. Oye, ¿y recuerdas cuál fue tu primer trabajo a los 15 años? Trabajaba en un asilo. Era mesera. Sí, uh -huh. okay, muy bien. Yeah. Entonces, desde los 15 años, tú, tú combinabas eh, los estudios con, con el trabajo. Desde sí. ahí no, no paraste. Uh -uh. Okay. Y tu primer, yeah. tu primer trabajo fue dentro de un asilo eh, como mesera. Uh -huh. Mira, qué, qué, qué interesante, este, qué interesante Tiana. Y, y bueno, así entras a community, al Community College, haces tus dos años donde dices que se manejan, pues digamos, las, las materias generales. Uh -huh. Y ya después de ahí te vas al, al, al colegio, a la DIPOL, que, que a veces es un camino relativamente normal, ¿no? Muchos muchos jóvenes toman ese mismo camino, el community college y después este, se van al, al, al colegio. Algunos se quedan ya en, en el nivel de community college, uh -huh. eh, pero otros prosiguen como, como lo hiciste tú. Bueno, well, yo, este, yo no fui inmediatamente porque todavía no estaba segura. En mi mente, uh, cuando estaba en Community College, quería hacer finanzas por okay. parte de los negocios. Uh -huh. um, y dije, OK, voy a tomar un año de descanso para ver si esto es realmente lo que quiero hacer. Um, y me propuse de que iba a entrar a trabajos que me iban a enseñar uh, finanzas, que, que iba a poder probar, si realmente eso era lo que yo quería hacer. Entonces yo entré a trabajar en un banco que era el próximo nivel en mi carrera. Um, perdón, perdón, lo... un, perdón una, una pausa porque estás diciendo algo muy interesante. Eh, terminas tu, tus dos años de Community College, uh -huh. eh, no sabías exactamente qué... Eh, qué camino tomar, pero sí tenía cierta inclinación a las finanzas de negocios uh -huh. y por eso la idea de buscar un trabajo que te pudiera enseñar eh, eh, acerca de ese camino que quería seguir de las finanzas, ¿correcto? Sí. Y por eso sí. decides entrar a trabajar a, a, a un banco. Eh, uh -huh. hago, hago hincapié en esto porque es una línea muy interesante que a veces puede se les puede olvidar a muchos jóvenes, ¿no? Es decir, sí. si, tú tienes, si tú tienes cierta inclinación, tú joven de 15 años tienes cierta inclinación por estudiar algo, la idea sería el que buscaras un trabajo relacionado a, ese, a esa inclinación o a eso que, uh -huh. que tú consideras que es tu pasión, ¿correcto? Sí, y, y, y hay que hablar un poquito de eso porque... Uh -huh. Siento que eso es algo muy importante y para mí trabajo mucho porque um, a veces los jóvenes llegan a ir a la escuela pensando que quieren hacer algo, pero realmente no terminan la escuela porque no les gustó y luego ya se gastó todo este tiempo, todo este dinero, porque el colegio es súper caro. Claro. Entonces yo siempre les les recomiendo a los jóvenes que, que están así como que, no sé si quiero ir a la escuela, no. Yo siempre les digo, entra a un trabajo que te interesa hacer lo que están haciendo y no importa si entras así como de recepcionista. No importa. O sea, aquí la cosa es ver, aprender y ver si te gusta. Porque yo pienso que en tu juventud es tiempo no necesariamente para ganar dinero, uh -huh. pero para aprender y ver, OK, ¿para dónde voy a ir en mi vida? Uh -huh. y, y allí te da tiempo de, de poder este, experimentar con trabajos. Um, porque tienes a veces el, el apoyo de tus papás que realmente no necesitas el dinero, ¿verdad? A uh -huh. I mí, mean, claro. Puedes tener tu trabajo que te va a dar dinero, pero yo pienso lo que es más importante es de que entres a un trabajo que a ti te interesa. Por ejemplo, uh, otra cosa que yo hice me interesaba leyes también. Mm -hmm. okay. uh, y, y en algún momento yo consideré ser una abogada. Mm -hmm. Entonces empecé como secretaria en una, en una compañía de abogados mm -hmm. y aprendí muchísimo ahí. Um, pero al final dije, no, esto realmente no es para mí. Y, perdón, ¿y cuánto tiempo estuviste en esta firma de abogados? Siete años. Siete años. Uh -huh. y, y obviamente fue una etapa muy bonita y como tú dices, aprendiste sí. muchísimo. Pero, pero te diste cuenta que no era lo tuyo. Sí. Y eso, sí. Es, eso es muy padre. Eso es muy uh -huh. padre porque, porque finalmente, Tiana, eh, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. La etapa de adolescencia, de la juventud. Es una de las etapas donde, bueno, obviamente hay, hay muchos desafíos en, eh, en esa etapa de la vida, pero es la etapa donde uno toma la decisión que es crucial en la vida, que es decidirte a lo que te vas a dedicar. Uh -huh. es, una, es una decisión muy, muy importante que, que va a afectar el resto de tu vida, tus próximos 30 años, 35 años de tu vida, porque es a lo que te vas a dedicar. Entonces uh -huh. una, debe ser una decisión muy bien pensada y se vale equivocarse ¿Se vale equivocarse? ¿Se vale, se vale estar probando como, como lo hiciste tú? Es decir, bueno, yo entré a una firma de abogados, sentía cierta inclinación, pensé que podría gustarme y estuve siete años trabajando en una firma de abogados, pero me di cuenta que era, no era lo mío. Uh -huh. Entonces, uh -huh. en esa etapa se vale, se vale este, estar, estar eh, probando aquí, probando allá, hasta encontrar lo que pudiera ser tu verdadera pasión. ¿Correcto, uh -huh. Tiana Uh -huh. um, soy yo en ese tiempo era una joven muy ambiciosa y me encantaba andar entre tantas cosas uh -huh. um, y, y tal vez la pregunta es bueno por qué se quedó tanto tiempo siete años no uh, pero aprendí muchísimas cosas o sea yo trabajaba en un en una compañía de abogados que eran de bienes raíces okay. y inmigración uh -huh. entonces yo pude trabajar en los dos lados, y aparte de eso aprendí cómo es, porque era una, una compañía uh, familiar, uh -huh. era un esposo y una esposa que eran abogados, y era su compañía, muy pequeña, I mean, en total éramos como cinco empleados, okay. entonces aprendí cómo del lado de un negocio pequeño se maneja, todas las cosas que se necesitan. Um, y eso allí, regresó lo que era, ah, OK, me gusta el negocio, estoy viendo, estoy aprendiendo. Y, y también parte, porque me quedé mucho tiempo, fue porque uh, cambié posiciones en la compañía. Y por un buen tiempo hice la parte de inmigración. Mm. Entonces, más que nada estaba aprendiendo todas esas cosas para, para mi, mi gente, porque claro. toda esa información yo la estaba compartiendo um, y, y como decía, antes estoy más apegada a la cultura mexicana que la americana. Entonces, cualquier momento, cualquier evento que salía donde podía compartir información que yo había aprendido trabajando en esta compañía, yo lo, lo hacía. Lo divulgaba. Sí, sí. Eh, eh, interesante. Entonces fueron siete años donde obviamente adquiriste muchísimos conocimientos en, en, uh -huh. en varias áreas, incluyendo la, la de inmigración. Sí. Eh, extraordinario. Y entonces, bueno, ahí eh, eh, esa experiencia te hace, te hace pensar que, que más bien tu línea tu línea profesional fueran los negocios. Y entonces sí. ahí, ahí reafirmas que esa línea es la que debes de seguir y de allí también nació otra línea ah, ver, que platican, fue por accidente platicanos. yo pienso um, so, fui a un evento con mis con mis jefes a los abogados fuimos a un evento y y necesitaban que alguien hablara en español sobre nuestros servicios uh -huh. um, entonces me mandaron a mí y yo así como que, sí, yo hablo español, pero nunca he hablado en público así. Uh -huh. Y entonces con eso tuve que subirme y hablar de nuestros servicios con tanto miedo, pero de allí uh, fue donde, donde inició ese amor por hablar, por el, el, uh, lo que se dice public speaking, orar. Ajá, uh -huh, exacto. Uh -huh. Y, y, y, y bueno, mira, qué, qué padre. Y, y ahora es parte de lo que tú haces en tu, en sí. tu, en tu vida profesional. Eres una eh, extraordinaria y reconocida speaker, ¿verdad? Este, así uh -huh. es que, bueno, a, ahí nace también, también ese, ese gusto por, por lo que ahora también te dedicas. Sí. Y, pues mira, es, es un ejemplo padrísimo para que todos los jóvenes que nos escuchen, este, pues que puede ser un camino muy... Eh, muy padre de seguir este camino que tú seguiste, ¿no? Para llegar hasta el momento donde te encuentras ahorita. Uh -huh. Y bueno, entonces, eh, ingresas a la Universidad de Paul, ya en la línea de, de, de los negocios. ¿Ingresaste eh, uh -huh. eh, como, como qué? Eh, ¿cuál, ¿Cuál es tu carrera específicamente? Uh, es liderazgo de negocios y marketing. Bueno, su, su, suena increíblemente interesante y además uh -huh. muy, muy actual, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, egresas de ahí y. Finalmente, eh, como tú estuviste trabajando todo el tiempo, ¿de alguna manera tú fuiste la que cubriste esos, el, el financiamiento de, de, del costo pues, de tu universidad? Sí, soy yo recibí becas. Uh -huh. uh, soy, soy una mujer muy curiosa, entonces me, me encanta investigar todo. Uh -huh. y, y pude encontrar becas que normalmente... Um, la gente no ha, no ha visto, no piensa de, de buscar. Claro. Uh, so yo busqué becas en todos lados claro. y, y así fue que yo pude, yo pude pagar por, por mi experiencia en the pop Porque se pueden obtener becas, digamos, al mismo tiempo, ¿no? Buscando por aquí y sí. por allá y puedes obtener diferentes uh -huh. becas al, al mismo uh -huh. tiempo. Y, y mira que es un tema muy, muy interesante en lo particular, en lo personal para mí. Eh, te decía, yo tengo dos hijos adolescentes el mayor de 16, así es que pues ya muy, muy, muy pronto está en esa, en esa etapa de, de, de, de estar buscando opciones para, para la universidad. O ya okay. estaremos en esa etapa, ¿verdad? Entonces, aquí lo importante es, es poder dejar claro que, como tú bien lo dices, hay que ser muy curioso y, y, y buscar y buscar y buscar, que, que buscando se encuentran, ¿correcto? Sí. Uh -huh. Uh -huh. Oye, Tiana, obviamente no es tu caso, pero pues bien sabemos que que dentro de la comunidad hispana hay, hay mucha gente que pues como decimos que no tiene papeles, ¿verdad? O sea que no está uh -huh. legal en el país y hay muchos jóvenes eh, que están bajo esa situación. Claro, actualmente es, eh, está vigente el programa este de, de, de, de los dreamers, ¿no? De los soñadores. De uh -huh. DACA. De uh -huh. DACA, ajá. Uh -huh. este, pero vaya, ¿qué, qué aconsejarías a, a, a un joven que viviendo aquí en los Estados Unidos, eh, que no tiene que no tiene papeles. ¿Cuál sería el primer paso? Y que está obviamente muy cercano a, a, pues a, a, a tener la edad de entrar al colegio, a la universidad. Eh, el primer paso sería eh, registrarse en, en DACA, en este programa de, de los Dreamers. Sí, definitivamente. No tener temor a nada. Dale a todo, a todo volumen. Um, ah. Y especialmente porque se ofrecen esos programas. Uh -huh. Esos programas son para ayudar a los jóvenes. Entonces, tomen ventaja de eso. Y primeramente, Dios vaya a salir otro programa con, uh, por parte de esos estudiantes DACA que puedan ayudar a sus papás. Uh -huh. um, entonces, que no tengan temor. Uh, estamos en un, en un país de oportunidad. y y sí, a veces um, regresa la pregunta, you know, bueno, yo no tengo papeles, o, o algo así, o, o para ti que tienes papeles se te hacen las cosas más fácil. pero, ¿sabes? Hay mucha oportunidad para la gente. I mean, incluso hablando de negocios, personas que tienen I10, que mayoría tienen I10 Uh -huh. Es como su seguro para poder pagar impuestos, aunque no tengan papeles. Uh -huh. uh, ellos pueden empezar un negocio. Ellos pueden registrar un negocio uh -huh. uh, y qué mejor manera de hacerlo. ¿Por qué trabajar por alguien más y mejor? ¿Por qué no empezar tu propio negocio? Empezar tu legado para tus hijos, ¿no? Claro, claro. Um, y, y ese eh, es ese negocio se puede abrir aquí en los Estados Unidos Sí. El, lo que le llaman el, el IT, ¿no? El, el ITIN, uh -huh. como decimos en español, que uh -huh. es el equivalente a un, a un seguro social, por decirlo así, para las personas que no tienen este, papeles aquí, y que con eso es, se puede abrir el negocio, como lo, lo estás diciendo, uh -huh. ¿verdad? Sí, sí. Entonces, uh, porque pues yo tengo muchos clientes que tienen ITIN y tienen ese temor, pero no... A mí nada más con que ustedes paguen sus impuestos. Claro. Um, eso es algo importante y también por los beneficios que recibes teniendo ese historial atrás. Claro, definitivamente, um, definitivamente. Uh -huh. Entonces, bueno, terminas terminas el colegio, egresas de la DIPOL, que es, repito, es una universidad muy, muy prestigiosa. Y, y, ¿Y qué sucede? Eh, ¿Abres tu propia compañía? ¿Qué, qué pasa cuando egresas de, de, de DIPOL? Sí, empecé mi propia compañía de marketing, que es empresaria. Y por parte de empresaria hago asesoría para negocios también. Uh -huh. Porque, uh, bueno, por parte de la escuela aprendí muchísimo sobre marketing. Y, y antes de entrar a DePaul, tuve un uh, trabajo que ayudaba a los negocios que están en Pilsen. Uh -huh. Pilsen, uh, perdón, Pilsen es un barrio aquí en Chicago que eh, bueno, durante muchos años ha sido un, un barrio muy fuerte dentro de la comunidad latina, aunque actualmente ya en los últimos años se ha ido como americanizando un poco, ¿verdad? Uh -huh. pero, pero la comunidad latina es muy fuerte en esta área, en, en Pilsen, sí, ¿correcto? Sí, La cultura es muy, muy rica. Uh -huh. uh, sí, es cierto. El arte también, sí. los jóvenes. Um, en Pilsen está el Museo de Arte Mexicano. Sí. Y uh -huh. bueno, lo que es la cultura mexicana está al, al 100% ahí, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Ok, es cierto. Entonces, ¿te involucras te involucras en, en, en esta área, en, perdón, en este barrio de Pilsen? Sí, dando sí. asesoría a negocios de esta, de esta uh -huh. área? Porque de, de, de la oficina de, negocio, de uh, abogados, uh -huh tomé una posición en una organización sin fines de lucro Muy bien. Um, y allí mi posición era ayudar a los negocios de pilsen especialmente los latinos con la tecnología uh -huh. y darles uh, talleres de negocios entonces por parte de esto uh, como que me está dando ese empujoncito para, uh -huh. para ir hacia los negocios otra vez Voy aprendiendo cosas, um, estrategias y cosas así. Y aparte de eso, empiezo a hacer talleres donde empiezo a, a orar públicamente. Eso es, a, a hablar so, en público, sí. Uh -huh. eh, y, oye, y, ¿y qué desafío veías en cuando estabas en esta organización de sin fines de lucro, eh, involucrada en Pilsen? ¿Qué desafío veías? ¿Qué, qué problemática veías principalmente en, en estos negocios latinos? ¿Cuál sería dos, tres problemas que eran comunes en todos estos negocios latinos? Um, bueno, yo diría que el, el, el primer obstáculo era de que muchos de ellos eran no les gustaba cambio. No les gustaba cambio, entonces uh, por esa razón se quedaban atrás. No querían implementar tecnología porque no lo sabían o porque no querían aprender. Entonces Pero estaban cómodos. No, no, no. Mira, a mí no me hables sí. de tecnología. Uh -huh. Yo estoy muy cómodo así. Llevo 20 años trabajando sí. de esta manera y, y, y no me vengas con que quieres simplemente <risa> cosas de tecnología que además ni entiendo, ¿no? Ajá, Tengo exactamente. Que cosas como esas, ok. Ya. Yeah. Y, y eso es, eso es algo que, o sea, quiero decirle a toda nuestra gente es que las herramientas están allí. La educación está allí, es simplemente de que ustedes la tomen y, y la practiquen, porque por parte del programa que yo trabajaba, les llevábamos la educación, nos entrenábamos en su local, les traíamos la tecnología gratis. I mean, todo lo que se les requería era de que tomaran unas cuantas clases y al final de las clases recibían... Una, una laptop, una computadora móvil. ¡Órale! Está, estaba, yeah. estaba padre, estaba padre el, el, el obsequio al final del, del curso, al final de las clases. Uh -huh. Entonces esas clases eran para enseñarles cómo poder implementar toda esta tecnología, sea los programas de, de Excel o de Word, um, que lo implementaran en su negocio para poder organizarse. Um, incluso hasta les enseñábamos cómo usar um, Excel como una registradora para que pudieran um, calcular y poder uh, traer sus números y todo eso. Porque en parte de, de toda esa información puedes recibir préstamos para poder crecer tu negocio. Claro. Um, ¿En, qué año, ¿En qué año sucedió esto? Este, Cuando estabas involucrada en esta organización, este, Tiana. Esto fue en 2012 a 2013. Ok. okay. Uh -huh. eh, ¿Ves que actualmente eh, ha, han cambiado las cosas? ¿Cómo, ¿Cómo ves a los negocios latinos en este eh, bajo este mismo esquema de, de implementar tecnología? ¿La mentalidad ha cambiado o cómo ves la situación? ¿Cuál es tu experiencia? Yo pienso que sí ha cambiado, pero no. A mí en un poquito es mejor que nada, ¿verdad? Claro. Uh, pero todavía falta. Y ahora ahora es está como forzado, puedes decir. Ahora no hay opción. Ahora tienes que hacerlo porque todos los jóvenes, todos los que están comprando, usan tecnología. Y si no estás en esas redes sociales, si no estás donde ellos te pueden encontrar, estás perdiendo un cliente. Es correcto. Es uh -huh. correcto, sí, sí. Y, y, y hay que entrarle a la tecnología porque no hay otra opción y sobre todo con todo esto que, que en realidad todavía no, no, no hemos dejado, el asunto uh -huh. de la pandemia, eh, pues todo esto generó el que se adelantara, eh, que se avanzara en la tecnología pues muchos años y hacerlo en un año, ¿verdad? Porque, uh -huh. porque todo esto, el, el asunto de la pandemia aceleró todo el asunto de la tecnología, ¿correcto? Uh -huh, sí, definitivamente. Eso fue lo que los forzó de que no tenían de otra, no uh -huh. tenían de otra. Negocios que solamente estaban físicamente en sus locales, en sus, sí, en sus negocios abiertos y que no había otra manera de vender más que esperar a que el cliente entrara por su uh -huh. puerta, pues toda esa gente se tuvo que, como tú dices, que ver, verse forzada a, a implementar tecnología y ahora hacerlo online. Uh -huh. ¿Verdad? Sí, ¿puedo dar una, una, una historia rapidito? Fa, por favor, so, por favor. Ese, so, ese, ese um, este, Diana. Tuve un cliente que tenía su puesto en, en lo que nosotros llamamos la garra, ¿no? El flea market. El flea market, <coughs> El flea market o, o la garra, como decimos también aquí uh -huh. entre, los, entre los hispanos, no es otra cosa. En, en México le llamamos tianguis. Un tianguis. El tianguis, sí. Ajá. Uh -huh. Este uh -huh. Y aquí, perdón la interrupción, no es para que quede claro. Y, y hay varios tianguis aquí en Chicago, al menos en Chicago, sí. que es donde yo vivo y estoy familiarizado. Hay tianguis muy grandes y, este, y que sábados y domingos están abiertos y hay infinidad de puestos, cientos de puestos y, y, y obviamente la gente, hay muchísima gente visitando esos lugares. Perdón, uh -huh. entonces el flea market, la o garra o tianguis, ajá. Perdón. Sí, so, uh, tengo un cliente que tenía su puesto en un uh, Tianguis. Uh, vendía fruta, yogures, uh, es, botanas, antojitos, cosas así. Sí. Um, y él en 2019, pongamos un número, hizo como 20 mil dólares, ¿no? Okay. Y ya cuando entró la pandemia. Tuvo que pensar de ideas creativas para poder seguir su negocio porque todos los locales se cerraron. Bueno, él decidió uh, comprar una camioneta, un food truck, lo que llamamos aquí. Sí. Uh, una, un camión y poder vender todos uh -huh. sus productos móvil, y uh -huh. también se estableció en línea en 2020, a mediados de, de la pandemia. Uh -huh. Uh -huh y para este año vimos que que incrementó lo doble un poco más de lo doble uh -huh. entonces su sus ganancias al final del 2020 era como 50 mil dólares ya yeah. o sea se fue más uh -huh. del doble y, se fue y más del doble qué fue lo que hizo tuvo que ajustar su su su mecanismo de comercialización no dices contra uh -huh. una food truck eh, que aquí es muy común eso en, en los Estados Unidos eh, como tú dices, una camioneta de, de, que se dedica a vender comida. Eh, uh -huh. Esas camionetas están acondicionadas para vender comida caliente. Y, y muchas veces estas camionetas se estacionan afuera de las fábricas donde hay mucha gente que a la hora del almuerzo, pues, sale a, obviamente a comer. Y, y a eso se dedican esas food trucks. ¿Van? van uh -huh. Van viajando de fábrica en fábrica o, o de lugar en lugar donde se supone que hay gente este, saliendo del trabajo. Y, y así festivales, hacen, eventos festivales, también. ¿claro? Uh -huh. Y así hacen uh -huh. su negocio este, este tipo de, de, de personas que se dedican a eso, ¿verdad? Las food uh -huh. ok en, Es un ejemplo muy bueno lo que acabas de comentar. Entonces, eh, tú parte de tu trabajo, de lo que haces actualmente, es dar asesorías a estas a estos pequeños negocios o medianas empresas en, en el área financiera o en general? Eh, por ejemplo, si estás, eres experta en marketing, eh, sí. das, das asesoría a, a nivel general, finanzas, marketing, o, o te especializas en algo en particular? Um, bueno, me especializo en marketing, pero si es alguien que está empezando o está, ya ha empezado, pero no tiene un plan, les puedo ayudar en ese aspecto, es crear un plan, estrategias de cómo lanzar su negocio para que pueda empezar a vender luego, luego. Porque es. en el negocio, I mean, yo, yo pienso personalmente a uh -huh. uh, todo tiene que ver con el marketing. Claro. Uh, ¿Cómo promocionas tu negocio, el mensaje que estás mandando? Uh, ¿Por qué es que la gente está? Te va a comprar. Eso es súper importante. Y si no no sabes esa historia, se va a ser muy difícil para que la gente compre de ti. Uh, y, y no estoy diciendo esto para que la gente se siente mal. Ah, no, no. Es simplemente que tengan un plan, que se, que tomen unos, unos días, unos momentitos para sentarse y hacer su plan. ¿Cómo es que lo van a hacer? Y eso les va a ayudar muchísimo. Yo He empezado varios negocios. Uh, los negocios que tengo ahorita no son los primeros. He tenido varios y, y los he lanzado y han fallado. Uh -huh. Pero he aprendido de los errores que he hecho. Acaba, y y parte. De decir, de... Perdón, perdón, Diana, la interrupción, pero acabas de decir algo <coughs> increíblemente importante. O sea, a veces, a veces, por ejemplo, viéndote a ti una, una una mujer joven, exitosa, este, empresaria, y, y a veces nada más vemos lo, lo de ahorita, ¿no? Pero uh -huh. se nos olvida ver todo lo de atrás, los años que, que sucedieron, que pasaron, en donde hubo fallas, hubo, como tú dices, fracasos, pero de los cuales uh -huh. aprendiste, y, este, y que finalmente han hecho que te formes a, a lo que eres ahorita, ¿verdad? A, uh -huh. a, esta, a esta empresaria exitosa como lo, es, como lo eres ahorita. Eh, eh, Tiana, ya que to tocas el tema de, del fracaso que, que hay en el camino, eh, habría un fracaso, por decirlo así, un fracaso favorito que te haya, que te haya cambiado el chip, que te haya oh. hecho pensar, no, no, no, esto, esto fue un fracaso total, pero, pero aprendí demasiado acá y, y esto me está haciendo ver que el camino que debo de seguir es por este lado. Entonces, en ese sentido, ¿tienes algún fracaso favorito, por decirlo de una manera, que te haya hecho eh, cambiar el rumbo y, y, y cambiar el chip, tu mentalidad? Oh, yeah. Bueno, han habido varios, <risa> pero, uh, pero el más grande... Podrías compartirnos, ajá, el, el, el, sí, el que tengas en mente. el más grande um, era el año pasado, actually. Um, el año pasado uh, pasé por tratamiento de cáncer. Wow. Uh, tuve una diagnosis de cáncer hace cinco años, pero por esta niña curiosa y, y por cabezona puedo decir, uh, al momento pues trató de hacer las cosas naturalmente y, y fallaron, fallaron y, y no es por decir de que que al natural no funcione, pero era porque yo no seguí un programa Ajá. al completo. Uh, entonces llegó 2020 estuve en la hospital en febrero de 2020 por casi todo el mes uh, porque llegué a un punto donde ya ni podía caminar y respirar a la misma vez estaba sí y eso me, me hizo reflexionar muchísimo Um, en todo eso que estaba en lo que estaba haciendo en mi propósito en la vida um, y por gracias gracias a Dios gracias a Dios que estoy aquí hoy y, y me ayudó muchísimo en, en, en mi proceso um, pasé quimio por meses durante la pandemia y, y compartí mi camino en Facebook, mm. uh, de las cosas que yo estaba sintiendo, de las cosas que yo recomendaría, de las cosas que yo hice. Entonces, um, eso fue lo que para mí cambió el chip, como tú dijiste. Mm. Me hizo ver toda mi vida, todas las cosas que estaba haciendo, las intenciones, mm -hmm. you know, y, y me hizo realmente ver qué era mi propósito en esta vida y replantear y, replantear el rumbo uh -huh, uh -huh. y en la vida va a pasar eso y no hay razón por cual se sentirte mal Correct. al contrario es dar gracias a dios por hacerte ver las cosas y para mí eso de, de pasar el cáncer fue un momento de, de pauta uh -huh. de, de tomar Uh, el tiempo de reflexionar y, y ok qué estamos haciendo aquí uh -huh. porque realmente cuando llega la enfermedad es porque te está pidiendo que pares reflexiones uh -huh. y que te cuides porque en, en, en este ritmo que llevamos en los estados unidos el estrés está súper alto siempre uh -huh. um, siempre trabajando este, ¿qué, ¿Qué vamos a hacer con todo este dinero al final? O sea, y, y Dios no quiera, si, si llegas a estar enfermo, ¿luego qué? ¿Luego qué pasa? Te perdiste en todo ese tiempo con familiares, con amigos, porque estabas trabajando. No, no estoy diciendo que no trabajes, no. Lo que estoy diciendo es de que la vida no se trata de solamente trabajar. Porque también tienes que disfrutar, tienes que disfrutar a uh, tu familia. Uh -huh. Dios no quiera que te pases trabajando y, y has perdido todo ese tiempo con tus hijos. Y luego ya cuando quieres uh, tomar ese tiempo para estar con ellos, ya están grandes, ya tienen sus propias familias, ya tienen... O sea, ya es. Ya volaron, ya volaron. Ya volaron, ya, ya volaron. volaron. Sí, Entonces, sí, claro. eso es, eso es algo que, que yo aprendí porque yo trabajaba, trabajaba, trabajaba y, y, y decía, bueno, ¿qué, qué vida es esta. O sea, ¿a, a qué le estoy atinando? Uh -huh. eh, es solamente para para hacerme rica uh -huh. y, y realmente todo el dinero del mundo no te va a hacer feliz. I mean, a veces lo pensamos y por eso entramos en, en hacer tantas cosas, pero puede ya, ya ves, o sea, hay muchos modelos, ejemplos, que uh, Steve Jobs, uh -huh. uno de los hombres más millonarios del mundo y, y, y se murió en tristeza. ¿no? I mean, él incluso hasta ha dado o dio comentarios antes de morir. De que, que hubiera pasado más tiempo con su familia, de que el dinero no era todo. Sí, efectivamente, las de Pues digamos como un poco de arrepentimiento de, de no haber hecho lo que en ese momento él estaba viendo que era lo correcto. Y uh -huh. ellos, el, el pasar más tiempo con, con la familia, etc. Tiana, eh, perdón, ¿qué, ¿qué historia tan...? tan especial estás comentando y actualmente cómo te encuentras en ese aspecto de, de tu enfermedad del cáncer. Ahorita gracias a Dios estoy bien. Estoy bien. Uh, terminé mi último tratamiento en da enero gusto, de este año. Me da mucho gusto saber eso. Qué bueno. Uh -huh. Qué bendición. Felicidades. Felicidades. Y entonces este, este, esta situación de esta enfermedad que se te presentó eh, lo que te hizo cambiar, entre otras cosas, fue ese ritmo de trabajo que llevabas. Sí, ya, pero ya, ya también... Le, ya le bajaste al, al, al ritmo. Ya le, ya le bajé. Ya le bajaste al ritmo. Muy bien. Eh, pero todavía puedo hacer todo lo que hacía antes. Claro. Simplemente ah. tal vez eres, no sé, reorganizaste tu tiempo para, sí. para poderle dedicar uh, más tiempo o, eh, a la familia, a los amigos, no uh -huh. sé. Uh -huh. ¿Un como replanteamiento de tu, de tu tiempo? Sí, uh -huh. sí. Y ahora tengo hasta más flexibilidad de hacer más cosas y todavía todo lo que hacía antes, a I mí, mean, lo puedo hacer. Es, es dándote el tiempo para reconocer qué es lo importante y al final del día qué es tu propósito, qué es tu meta. Claro. Y claro. si es el dinero, eso no... Tiene que haber algo más. Claro. Ese no uh -huh. puede ser el propósito de, de la vida. No. Digo, indudable que el dinero lo necesitamos. Vivimos en un mundo en uh -huh. un mundo donde se necesita el dinero para, pues para todo, ¿verdad? No, no vamos a estar viviendo bajo un puente. Este, uh -huh. Es obvio, ¿verdad? Necesitamos el dinero para, para todo. Sí. Pero que no no que no se convierta en, en el propósito de nuestra vida. Sí, el dinero solamente es una herramienta. Pero no es la felicidad. Es correcto, es correcto. Eh, Tiana, y entonces a raíz de esta enfermedad, replanteas tu tiempo, reorganizas tu tiempo y, este, y platícanos cómo, cómo es un día actualmente en la vida de Tiana. Un día normal, un día de trabajo, un día de trabajo normal. Platícanos cómo, cómo, cómo empieza tu día, a qué hora te levantas, qué haces. Eh, descríbenos tu día, por favor. Sí, so, uh, como te comenté, todavía, a I mí, mean, acabo de terminar mis tratamientos, pero todavía el ritmo rápido uh -huh. uh, todavía no lo he agarrado, puedes decir. Uh -huh. Todavía tengo que darme paciencia porque todavía estoy sanando uh -huh. uh, y tu vida cambia por completo después de haber pasado uh, quimio o radi radiación. Uh -huh. Uh -huh. Um, la energía. No es lo mismo, claro. pero pero eso también yo, yo puedo dar gracias por eso, porque uh, como te comentaba, yo antes era de que vámonos, vámonos, vámonos constantemente, uh -huh. um, y ahora uh, mi despertar es muy tranquilo, despierto, uh, tomo unos momentos para darle gracias a Dios por darme otro día, uh -huh. uh, de poder abrir mis ojos, de poder... Um, Vivir otro día. Lo, ah. que, lo que normalmente pareciera <coughs> este algo, pues algo normal en nuestra vida diaria, como tú lo acabas de decir, abrir los ojos, podernos uh -huh. levantar de la cama, podernos mover, podernos caminar y lo tomamos como algo normal, ¿verdad? Se convierte sí. en algo normal en nuestra vida diaria cuando en realidad pues so, somos un, un, un milagro viviente ya el hecho de que podamos hacer todo eso y, y, y cuánta gente no hay que desafortunadamente no lo puede hacer. Uh -huh. eh, eh, está dentro de los hospitales y, y, y tiene muchos problemas físicos de salud y nosotros que, que tenemos esa capacidad, pues somos uh -huh. grandemente bendecidos, ¿verdad? Entonces como que a veces uno entra en conciencia de, de, de, de, de, de estar conscientes de lo que uno tiene y, y agradecerlo, ¿no? A Dios como, como tú lo mencionas. Uh -huh. Y desafortunadamente um, a veces tenemos que llegar a ese punto. Donde ya no podemos hacer eso para poder ser agradecidos. Toc tocamos uh, fondo, llegar a tocar fondo, ¿verdad? Para, para estar conscientes de lo que tenemos. Sí, porque como te digo, yo llegué a un punto donde estaba tan enferma que no podía ni caminar y respirar a la misma vez. Um, tomaba mucho, I mean, unos cuantos pasos. Alguien más diría, ah, eso es fácil, ¿no? pero para mí yo sentía que no agarraba aire, no, no, no, no podía. Entonces, este, bueno, por esa experiencia yo estoy súper agradecida porque me hizo ver las cosas en una manera muy diferente. Claro. Y, y empiezo mi día lentamente, um, tomo una hora, una hora y media para levantar y, y leo, uh -huh. uh, tengo un libro donde me da... <coughs> versículos y estudio los versículos y, y así yo puedo implementar y también uh, ayuda a, a sanarme internamente mis emociones porque déjame decirte Salvador, uh, yo realmente pienso que parte de este, la razón por cual yo tuve este cáncer era por tanta emoción guardada que tuve. Uh, que se, se fermentó adentro el resentimiento de, de, de que mis papás me dejaron. Sentí yo que, que me habían abandonado. Entonces ese resentimiento creció que se convirtió en ese cáncer. Y nunca lo pude sacar de otra manera hasta este momento en que salió uh -huh. convertido en, en, en cáncer, ¿no? Como uh -huh. um, Y por la gracia de Dios, yo pude perdonar. Pude dejar ir de todo eso y, y por eso digo que a veces las enfermedades uh, es, es una pauta que nos está pidiendo nues, nuestro cuerpo, nuestro espíritu uh, para hacer cambio, para, para hacer esos cambios que necesitamos porque realmente no estamos felices, no tenemos esa paz interna que deberíamos de tener. No estamos hechos para estar uh, enojados, resentidos, no. Nosotros estamos hechos para tener alegría, felicidad, paz interna. Y pues desafortunadamente a veces la vida nos da tantos golpes y especialmente de niños. De niños tenemos muchísimas cosas que llevamos cargando. Claro, Entonces... Claro. Um, pues eso es algo que yo, con la gracia de Dios, he podido quitarme de encima, quitarme ese peso de encima. Y, y ahora cuando me sale una, un problema, puedes decir, un obstáculo, no lo veo como problema ya. Ya lo veo como, OK, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí? ¿Qué, qué, ¿Cómo lo puedo ver de otra manera? Porque ya mi perspectiva es muy diferente. Uh, los problemas para mí los veo como oportunidades de crecer uh -huh. porque siempre hay un aunque alguien te haga enojar o algo así eso te está dando paciencia uh -huh. eso te está dando uh, una oportunidad para perdonar uh, y, y déjame decirte qué padre se siente cuando puedes realmente auténticamente um, Perdonar a alguien, no importa, no importa si, si no fue tu culpa. Correcto. Simplemente perdóname si te hice sentir de alguna manera, perdóname si dije algo, pero ya tú ya te lo quitas de encima. Como, como el dicho, ¿no? De que um, el resentimiento es como un veneno que, que tú le das... ¿O ¿Cómo es? Que tú te tomas y esperas que la otra persona le pase algo, pero no, es al revés. A ti te está pasando algo dentro. Te está dañando a ti mismo, ¿no? Te a está dañando mismo. a ti mismo. Ya. Yeah. Uh, entonces eso es, ya, yeah, es, es, ha sido una experiencia increíble. Y te da una paz total Y una paz total, ya. Y, yeah, yeah. y, y también para las personas que, que estén pasando por eso que estén pasando por un diagnóstico de cáncer. Um, la persona tiene que querer vivir, uh, porque no nada más es de que pues, los doctores dicen eso y lo otro, lo otro, ¿no? Porque ellos son humanos también, no, no son Dios. Y a veces la gente toma el diagnóstico como que, ok, solamente tienes tres semanas de vivir y eso ya lo toman como sentencia. No, hermanos, o sea, no. Peleen por su vida si es lo que quieren. Claro. Uh, busquen todo lo que se pueda y, y si dicen, ok, ya, ya, ya, ya no puedo, porque yo estaba en ese hospital. Y, y unos amigos fueron a orar por mí y me hicieron la pregunta. La pregunta importante de que, ok, Tiana, ¿tú quieres vivir o simplemente ya quieres descansar y quieres dejar tus cosas aquí ya? Porque eso va a determinar... ¿Cuántas ganas le vas a echar? Y aunque Dios solamente te dé otro año más, es otro año más de vida para poder estar con tu familiar. Uh -huh, uh -huh. Ser agradecido por eso. Y, y por parte de todo lo que yo pasé, empecé, um, empecé un proyecto uh -huh. que este se ori llama... Este origina, er, originó, o este proceso de enfermedad originó que iniciaras un nuevo proyecto. Sí, sí, uh, que se llama Purpose and Grace, Propósito en la Gracia. ¿Y en qué consiste este proyecto? Este, si pues a... Esto es compartiendo uh, los milagros que Dios ha hecho. Uh -huh. Esto es ayudando a esas personas que están en la oscuridad, darles un poquito de esperanza para que puedan luchar porque en esos tiempos oscuros, necesitamos que nuestros familiares nos den esa esperanza. Claro. Nos den esa esperanza y nos, nos hagan reír, nos hagan ver lo bueno de la vida. Porque la persona que está pasando eso, solamente pueden ver la oscuridad, solamente pueden ver el diagnóstico, solamente pueden ver cáncer. Pero queremos darle ese soplo de vida para que luchen, porque quedan ellos. Claro. Eh, Tiana, ¿y, ¿y en qué consiste exactamente? Eh, ¿Das eh, pláticas? A, ¿Acudes a, a, a lugares donde te inviten? ¿O en qué consiste exactamente esta, esta, este proyecto? ¿Dando pláticas sí. o cómo? Sí, son pláticas, um, eventos. Uh, también pronto voy a tener mercancía. Perfecto. Um, entonces, uh, eso eso todavía, bueno, les estoy dejando saber, todavía no lo he lanzado, pero ya lo he puesto. Okay. Um, sí, y, y parte de todos los fondos que se reciban se van a ir a un proyecto para ayudar a las familias que están batallando con cáncer. Qué, qué padre, qué, qué padre, qué inspirador. Y, y mira, aquí estás. Uniendo dos cosas importantísimas en tu vida, ¿no? El, el aprendizaje de esta enfermedad y, y, y que esto llevó al surgimiento de esta empresa. Y al mismo tiempo estás poniendo en práctica tus, tus conocimientos profesionales de, de, de marketing y todo lo que sabes, ¿no? Entonces, sí. este, de lo que eres experta. Entonces, qué padre combinar estas dos cosas de llevar ese aliciente a las personas con enfermedades o con problemas. Ese aliciente, esa motivación, esa inspiración. Y, y, y que estos fondos eh, vayan a, a organizaciones eh, sin fines de lucro enfocadas a, a, a la salud, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. qué, qué padre, qué, eh, qué padre. Y ¿hay un website o, o dónde, dónde la gente puede hacer contacto con esta organización, con este proyecto, con este proyecto tuyo, este, Tiana? Es PurposeandGrace.org. Ok. Uh -huh. De, bueno, de hecho vamos a poner el link a la hora de que este, esta entrevista salga al aire. Pondremos okay. el link y, este, y ese sería un mecanismo para, para llegar a ti, para contactarte. Este, sí. Ya. Uh -huh. ya. Y pueden contactarme directamente si tienen preguntas, uh -huh. um, si puedo orar por ellos. Uh -huh. yeah. okay. Y este eh, bueno, ya que estamos tocando los medios de contacto para llegar a ti, eh, ¿Estás eh, en qué redes sociales estás más activa, Tiana? Eh, donde la gente te puede...? Ya nos diste una opción. ¿Hay alguna otra opción donde la gente te pueda contactar por tus otras empresas? Si gustas darnos tus redes sociales o algún teléfono, lo que tú quieras, donde, donde tú estés más activa y que, y que la gente te pueda contactar para preguntas, asesoría, invitaciones, lo que sea. Uh -huh. um, Me pueden contactar por Facebook. Uh, mi, mi perfil es Tía Juárez. <ríe> es tía. porque era un apodo que se quedó. <ríe> tía, de, que La abreviación de Tiana, ¿no? Supongo. Sí, ajá. Ya, Tía. Ok, Tía Juárez. Uh -huh. Fíjate que, qué bueno que lo comenté. De hecho, yo te busqué en Facebook y, este, y no te encontré. Entonces, pues yo dije, pues ¿cómo, cómo? Y, y se me olvidó preguntarte. Pero ahora ya sé cuál es, ¿no? Este, tía, tía Juárez. Ok. Uh -huh. en, en Instagram o alguna otra donde estés activa, eh, obviamente en LinkedIn, donde yo te, te encontré, eh, uh -huh. ¿podría darnos esa referencia si gustas? Sí, en Instagram es Purpose and Grace VIP. Ok, perfecto. En, en, LinkedIn, en LinkedIn estás como tu nombre. Tía como, Juárez. ¿no? Tiana Juárez, ok. Eh, Tiana, la verdad eh, eh, ha sido un placer, de verdad, un placer eh, tener esta plática tan inspiradora contigo. Eh, Tiana, este, ya en la, en la recta final de, de esta conversación, si, si un jovencito se te acercara, un jovencito de 15 años, y te dijera: Este, pues que no tiene ni idea de qué es lo que quiere hacer de la vida, eh, está en su etapa final de la high school, y, y, y quiero un consejo de ti. ¿Qué sería el primer consejo que le pudieras dar a este jovencito, jovencita? Le preguntaría, ¿qué le gusta hacer? ¿Quiénes son sus, sus modelos, ejemplos que admira? ¿Y por qué los admira? Porque en esas respuestas va a encontrar... Esos sueños. Claro, claro. Muy, muy, ok, muy bien. Sería la, la, la primera pregunta y que eso puede desembocar a muchas respuestas y, uh -huh. y puede ser un camino a seguir. Muy bien, muy bien, este, Tiana. Eh, Tiana, y hablando de, de modelos a seguir, eh, ¿tienes, ¿tienes algún héroe? ¿Quién es tu héroe? ¿Quién, quién, es, ¿Quién es tu modelo a seguir, tuyo en particular? el mío en particular sí. ay bueno mi fe es grandísima ahorita a I mí mean, mi fe es todo para mí y y el modelo ejemplar es jesús okay. eh, como él pudo amar a todos sin pedir nada a cambio uh -huh. Muy eso bien. es eso es para mí mi héroe um, porque es algo que yo ahorita siento que estoy viviendo por parte de toda mi sanación, Correct. de que me dio esa segunda oportunidad, um, aún teniendo todos mis errores que he hecho en toda mi vida. Uh, y, yeah. Y, y, y un, un, um, un verso que siempre se me ha quedado uh -huh. es el de Gandhi. OK, lo podías compartir. Be the change. You wish to see in the world. Ser el cambio que tú quieres ver en el mundo. Chena, es. qué, qué mejor manera de terminar que de esta, de esta forma en que lo acabas de hacer. Eh, gracias de verdad por esta plática tan inspiradora. Gracias de verdad por compartir tu, tu historia de vida, eh, por tu tiempo, por ser tan gentil y tan generosa en regalarnos tu tiempo que, que sé lo, lo ocupada que eres por ser una profesionista y una mujer tan, tan, tan llena de actividades. ¿verdad? Así es que de verdad, ha sido un placer conocerte y como te lo dije al principio, espero, eh, primero Dios, poderte saludar personalmente en algún momento, este, Tiana. Eh, fue un placer platicar contigo, de verdad, gracias por estar en 41 grados norte. Gracias, Salvador, por tenerme. Fue un honor. Muy gentil, muy gentil, Tiana. Hasta la próxima.